Bienvenidos de vuelta, un evento totalmente inesperado está sucediendo en Fortnite ahora mismo y algo parece que llegará de ese evento Los jugadores de Fortnite están reportando que los zombies de ese portal han atravesado la puerta dimensional si te encantaría ver todo esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo. ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis súper bien. Antes de nada os quiero enseñar a nuestro sponsor oficial del canal G2A, una página web donde podrás ver los mejores descuentos de todos los juegos, tarjetas de regalo, recarga de tus pavos y muchísimas otras ofertas que seguro que te interesarán. Siempre compro yo en esta página y es la más fiable de todas hasta el momento. Les dejaré el link justo debajo, en la descripción, para que podáis ir a echarle un ojo a las ofertas de Navidad, que son una locura. Y bueno chicos, quería recordaros que estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores. Así que si no formas parte de la familia, puedes suscribirte ahora mismo. ¿Será que este vídeo puede llegar a 10.000 likes? Así que ahora deja tu poderoso like aquí en el video y activa la campanita para más teorías y vídeos de historias en Fortnite. Código MrDneox en la tienda de Fortnite. Como siempre, apoyáis muchísimo, ya lo sabéis, Y os lo agradezco de corazón a todos. Muchísimas gracias, cracks. Pasamos con el vídeo. Uh, la temporada de Navidad ha llegado a la isla. Dejarme ver qué se cuentan estos buenos ciudadanos. ¡Oh! ¿Qué hacías aquí escondido, eh? Me querías matar, ¿eh? No puede ser. Dios mío, pero. ¡Que todo el mundo quiere matarme por Navidad! ¡Dejarme tranquilo! ¡No puede ser otro más! lobby! Ok, chicos. Vamos a lo que interesa, hoy oh, estaremos hablando de ese pequeñín de punto cero, estaremos hablando del Orbe y de los zombies que estarán llegando por ese nuevo portal, sí sí, un portal zombie, así que si esperamos que algo salga de ese portal, será probablemente un zombie, oh dios mío, ¿habéis escuchado eso? Increíble, parece que La energía de punto cero Ha traído un portal Nuevo justo a la isla Oh, sí Perdonad, mirad, os lo voy a enseñar Es un portal ¡Oh, Se abre y No se trata de un portal imaginario O algo que tenga Mucha lógica, la verdad Sino que realmente es un portal Que conduce a otra dimensión Alternativa que parece que conocemos muy pero que muy bien Se trata de la dimensión de The Walking Dead Hasta ahora sabemos que dentro de este portal hay algo que tiene que ver Con el tráiler nuevo de Epic Games que han lanzado para presentar a Walking Dead Donde John Jones encuentra el camino para llegar a la otra dimensión alternativa Mientras los dos personajes de The Walking Dead estaban siendo atacados por los zombies es lo que sabemos hasta ahora y mmm, el portal se abre, pero es brutal. Si escuchamos, realmente, literalmente, podemos escuchar a los zombies. Oh, Dios mío, estoy bastante asustado de que algo pueda venir de esa dimensión. Y además, por una buena razón, este portal tiene algo que ver con Walking Dead. Algo que ver con los zombies Algo súper interesante es que los jugadores están empezando a reportar que han encontrado Algún tipo de zombies salir del portal Ya hemos visto un par de imágenes sobre esto Viendo que reportaban criaturas extrañas que salían al parecer De este portal zombie Yo me encuentro tal cual delante del portal ahora mismo Pero no logramos ver a ningún zombie los jugadores del Battle Royale están totalmente convencidos de lo que está sucediendo Y es que puede que se trate de algún zombie O de algún jugador zombie que está llegando a la isla ¿Qué podría significar esto para Fortnite realmente? ¿Qué significado tendría que los zombies llegasen ahora al juego? ¿Y una invasión zombie en Fortnite? Ahora tenemos en cuenta que el punto cero... Está conectado directamente con todas las dimensiones alternativas anteriores y posteriores que están por llegar a Fortnite. ¡Y yo! ¿Qué otras dimensiones alternativas podrían estar llegando a Fortnite? Os dejo esa pregunta a todos. ¿Qué dimensión alternativa como la de Walking Dead os gustaría ver en el siguiente portal de Fortnite? Yo personalmente hmm, me gustaría ver la dimensión de Hello Kitty What? Oh sí, o de Peppa Pig A lo mejor esta temporada trata sobre los portales de Punto Cero abriéndose en nuestro juego A lo mejor en las siguientes semanas tendremos el siguiente portal en Fortnite Vamos a pensar, esta temporada trata sobre algo oscuro realmente y el agente John Jones ha venido para asegurarse de que nadie escapa de punto cero. Por lo que nos quieren tener retenidos aquí a todos. ¡Shh! ¿me va a matar? Solo tengo un intento para matarlo. ¡No! Quizá ah, okay. vas a matarme, ¿eh? Me cago en tus mu. Ok, wow. Parece que hemos encontrado algo realmente secreto. Estamos bajo tierra En el lugar secreto de del agente Jonesy Últimamente como bien sabéis Hemos estado Escuchando unas cintas Que nos revelan secretos de la temporada Incluso nos revelan historias de Fortnite Que no conocemos Las cintas de la gente Jones Nos han revelado parte de la historia de esta nueva temporada Además Nos habla de algo realmente extraño Sobre estos dos personajes De Walking Dead ¡Vamos a escucharla! Reality log 30276, uh, I tell you, most people take convincing, but these two, they were ready to go. Whatever is up with this reality, it must be depressing. After they saw that I, you know, came in peace, and he agreed to put down the crossbow, all it took was, hey, you wanna, and they were just in. Hey, Jonesy, ¿pero de qué estás hablando, bro? Dejarme intentar adivinarlo. <risa> el agente Jonesy se está refiriendo al tráiler que vimos al principio de este video. Él está hablando de cómo realmente encontró a esos dos personajes, el cual pudo transportarlos directamente a nuestro mundo. Así que... ¿Dónde están ahora esos cazadores de zombies en nuestra isla? Bien, yo no sé vosotros, pero yo no los he visto en ningún lado ah, ¿Será que se convertirán en nuevos bots por la isla? ¿Podremos hablar con ellos para que nos expliquen la parte de la historia de la realidad que nadie conoce? Uh -huh, eso sería súper interesante Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os ha parecido? Ha sido un buen rato, ¿eh? Amigos, si olvidaron dejar su poderosísimo like, ahora es el mejor momento. Y si no estás suscrito, ¡lo mismo! Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video, amigos.